<risa> ¿Qué pasó? Y nunca me ha visto a papá que que ya no me quiere. Que si es la primera partida que me he hecho. Nah, yo ni eso, loco. Yo la primera en la arena con mi con mi prima, pero... Hombre. 800 metros también, eh, pero que falso. Vente, vente, vente, Le damos la vuelta, ¿no? Ninguno cogió para acá para la les pillamos, les, les pillamos la espalda, les pillamos la espalda aquí. t ready? Eh, izquierda, o sea, abajo. Hola. Vale, estoy ¡Oh, tira! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! ¡Qué coño, cabrón! ¡Qué máquinas somos, eh! <risa> Vámonos para allá <risa> ¡Ah, sí! 250, yo le he quitado 27 <risa> <Uuuh>! <risa> ¡Te partieron la boca, güey! Yo creo que... Te eh, voy a poner ahora plataforma igualmente Cuando lo matemos Ay, ay, ay, ay. Ten cuidado tiene barril, creo. Espérate. A ver, iré compartiendo. ¿eh? ¡Ah! ¡Lo he herido! ¡Lo he herido! ¡Lo he herido! ¡Lo he herido! ¡Lo he herido! ¡Voy para allá! ¡Como un buen niño rata! ¡Dios, Dios, Dios! Me deletean. ¿Quién es ahí? ¡Cuidado! Vale, nada. Nice. Vale, mándalo aquí kill de uno, eh. Vale, pues yo estoy aquí con el otro. Sube por arriba, sube por arriba. Está abajo. ¿En blanco? Qué buena, cabrón. Qué buena. Tienes un barret aquí, eh. Guau, buenísima. ¿Pongo plataforma y nos vamos o vamos rodeando como barretes? ¡Hostia! aquí tenemos luz. Déjame las balas, tío. No tengo nada de, ni de barret ni de fusil. Estoy en la mierda. ¿Eh? Se la había juntado todo este tío. ¿no? De barres que te barres que tengo, toma. Oh, gracias. Dios, eso, no, no, no, no, tranqui, está bien, está genial. Me he quedado yo con, con 70 balas. Es que, es que soy un jedi en las balas en esta partida. Oh. Voy a recargar Barrett. Multico. Oh. Mira, un escudo gordo. Eh, tengo 6. ¿Y otro aquí? Vale, vale, vale, los cojo, los cojo. Lo único malo. Es que he dejado 6, pero no pasa nada. Tengo plataforma, eh. Anyway, dos, toma una, eh, por si muero. Ahora te la doy en, en el área. Un seco. Eh, esto es una putada porque no, no cae aquí, tío. Cae ahí adelante. Vale. 151. Oh fuck. buenísimo. Vente, vente, he derrotado aquí. Y me voy a poner no un... Puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿No puedes? ¿Te, te doy cobertura? Vale, no. un seco. Te doy cobertura, vale, no te preocupes. ¡Ey! Se está poniendo chupito, hijo puta. Hijo de puta, tío. ¡Qué potra! Va, tío, tío, Voy, voy, voy para atrás. ¿Está en el arbusto? ¡Uy! Hijo de puta, tío. Te voy a tirar los chupitos grandes, Wesley. Vámonos con la plataforma, eh. Vente, vente, vente, vente. Voy para ti. Ah, vente, vente, vente. Estoy, estoy llegando para ti. Vale, estoy bajo tuyo. Vale. Espérate, ¿me, me puedo poner un escudito aquí en dos segundos, 20. yo también un escudo, un loco o algo. Vale, nos vamos ya. Vámonos. ¡Oh, ¡Vámonos, vámonos! vámonos Hostia, hostia! ¿Te Que no me había dado cuenta. Yo sí, yo sí. Sí, sí. Vale, voy para ti... Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Me entro, entro, entro. Vamos, vamos, ahí. Voy, voy, yo cubro. Póntelo, tranqui. Ni te rayo. Ahora me qué? pongo yo. Eh, chupito. <ríe> tengo otra plataforma para rotar ahora, eh. De todas maneras me. Yo, yo tengo poquísimos más, eh. ¿sí? ¿Poquísimos más? Toma, sin problema, mi hermano. Me, me han reventado loco. Sin problema, pilla. A todas. Metal tengo, metal tengo. Se me dan piedra. ¿Piedra? Eh, sí, tengo algo de piedra, sí. Eh, chupito. Hostia, toma, toma, toma. Ponta full Me da igual, tengo. Y toma. Por si no, no tienes nada de cura. Tengo, tengo esto. Vale. <ríe> Qué bueno, La estamos liando. Lo único malo es que están aquí arriba, tío. No, no sé yo hasta qué punto podemos verlo. Mira, teníamos una saltadores. ahí. Sí, un poco putada. A ver, ¿dónde cierra? Segundo de cierre pongo plataforma o no, ¿eh? A tope. Es que está aquí, tío. Está aquí, enfrente nuestro. nuestra. Ahí. Vale, vale, vale. Estoy, pues. estoy, estoy. estoy. Pues ponemos... Tío, papá, estoy aquí, estoy aquí. Ven, ven, ven. Voy. Eh, tenemos que ir para atrás, es muy fácil, o plataforma, o ir andando Como quieras Dime doble barret y voy, eh es que, Aquí, si quieres, eh Una, dos, y tres uh, uh, Mamá, me creía ah. que le ibas a dar a la tía de la gorra Es que no, no lo veía muy bien ¿La damos aquí? Una, no, no, no, no. dos, y tres No ah. hay nadie cabrón, eh Sí, está la negra Aquí, aquí, aquí, doble barreta aquí creo yo, ¿eh? Eh, una, dos... espera, espera, espera. Ahora, ¿no? Ahora, ahora ahora ahora, ahora, ahora, ahora Sube, sube, sube y pone en plataforma y nos vamos, ¿vale? O no, o vamos andando porque todo el mundo va a querer ir andando O sea, volando tiene todo, Vale, pues me voy en plataforma, ¿vale? Dale. dale, dale, dale Me pongo arriba yo Te voy a pinguear donde caigo, ¿eh? Estoy Estoy, estoy estoy dentro, eh. Me he quitado bastante vida, pero no pasa nada. Muy bueno, pues ahí. Ha sido un doble barrack eh, espectacular. Oh. Estoy contigo, eh. No te preocupes. Pero ya no tienes escudo gordo ni nada, ¿no? No, solo eh, botiquines. Pero podemos. Po A ver, tres segundos los hay ganado. Eh, voy, voy al que te está aquí, eh. No, deja, deja, deja, pa ¿No? ¡No! ¿Vale, en blanco? Vale, tengo uno aquí arriba, tío Pero me va a fallar, mal ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado papá. Tengo, tengo yo Tengo aquí uno, tío, yo llevo aquí uno Qué buena, cabrón Me va a reventar, pero bueno O oh, no, no, sí, sí Un, oh, no, un, tío, increíble, eres tú no tengo match, eh, no tengo match, nada. Nada, tío. ¡Guau! Está ¿tú? Me ha bugueado, tío. ¡Ah! Me ha matado por caída, tío. Te lo haces easy, eh. ¡Bili! ¡Ah, qué putada, tío! Me he quedado sin match. Me ten me ten es que, vamos, me ha tenido que ayudar, todo. Vale. Te lo haces easy, tienes 200 materiales Muy buena, muy buena, intenta llegar intenta llegar arriba, a la derecha, a la derecha Qué buena cabrón Vámonos tío, vámonos chaval Vámonos Vámonos puto bolsa tío Voy con el barre Cargado Madre mía La puta de verdad que va a escapar, ¿sabes? Suerte Suerte que vas a escapar, ya, ya. Vas a escapar. Vamos a utilizar esta plataforma. Ah, mira, los veo, chavales, están aquí. Y te están desnotados, eh. Estos tienen un morado de, de tripi que flipa. eh. Chúfalo es un barretazo. <ríe> Yo os lo prometo, eh. a una tía ahí que estaba con el chiste? botiquín flotando. Vamos por ella, vamos por ella, fulete, hermano. ¿Tenéis la No tengo, hay una atrás. ¿Colo, coloco el sí. en cero. Por el, el momento que le meter un francazado. ¡Dios! ¡Al mismo! <ríe> <ríe> Buenísima. Oh shit, vamos, vamos por el los... lado. Somos los más retardados. Tiene esta derecha con también, descuidado. Gonsai, caemos de encima en, en tuya. ¿eh? no! ¡Hola! Me han pegado un parretazo no. desde otro lado. No. ¿Dónde está? Está, está en la zona S, eh. Buena, buena. Revivo, revivo, revivo. A juguelitos. Loco, loco, me han pegado un parretazo desde por ahí, eh. Desde de, de todo lejos, loco. Buenísimo. El que estaba disparando. ¿no? Mira, mira, están aquí abajo, eh. Toma eh, González, pilla esto. 41, 41, 41, 41, Pilla esto, bajado a ayudar, a todas. Voy contigo, sí, culiado, sí. lo En blanco. En blanco el omega, el bueno, el carbono de mierda. Al carbonato. En blanco, muerto, vamos, buenísimo. Muerto el ácido sulfúrico. Nos queda uno que está super campeado. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí abajo. ¡No te cogió a ti! ¡A, nosco. a nosco, chavales! ¡Que le cogí a Guti sin querer, loco! ¿Es el blanco! Pico. ¡Oh! ¡Usted! Oh, se...